Interrogan en Santiago a dos doctores de salud pública por presunta falsificación. La Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago a través del Departamento de Falsificación e Investigaciones Especiales inició este miércoles los interrogatorios de dos doctores que laboran para la salud pública señalados por supuesta falsificación. Se trata ...de Priena Almonte y Robinson Santos, este último director nacional del Gabinete de Salud. Los funcionarios llegaron al referido departamento de la Fiscalía... ...ubicado en la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional... ...poco antes de las 9 de la mañana, respondiendo a un citatorio de la Procuraduría... ...tras su salida del interrogatorio, Santos, quien es investigado por supuesta falsificación... ...aseguró, no hay nada de falsificación y que se ha tratado de un mal titular de la prensa. <coughs> Por otro lado, el abogado de los interrogados, Federico Martínez, enfatizó que se trata de un procedimiento normal como parte de una investigación. Vamos a ver... <coughs> Palmesito, pues por favor. Palmesito ahí. ¿Qué ha pasado? ahí. ¿Por? ¿Cuál es la situación real? No, es simplemente es por un titular más. ¿No para estar hablando, déjalo permiso. No nada de falsificación, un titular más elaborado de la ¿Por qué, ¿Por qué la directora de la prepa? ¿Por qué? es un titular de la prepa, doctor. En la notificación que nosotros recibimos en una documentación se le cita a usted y se dice que fue citado a este reglamento por la investigación que se llevó Simplemente era como testigo de un mensaje por WhatsApp. No era nada de falsificación y era un titular más elaborado. Muchísimas gracias. ¿En sí, qué titular. Va, vale. Por favor. Por, por gracias, por favor. Permisito, por favor. Permisito, por favor. Disculpe. Disculpe. disculpe. Disculpe. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos por disculpe. Ahí, vamos ahí. Disculpe. Disculpe. Por, favor. Disculpe. por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por más que tú. Por favor. Por favor. Yo pienso, no acusándolo porque es una investigación, A cualquiera puede ser investigado, cualquier uh -huh. persona en este mundo puede ser objeto de una investigación. Con eso no se culpa a nadie, con eso usted no tiene que estar preso. Lo que yo sí pienso, que si esos dos doctores están haciendo esa vagabundería, tienen que pagar hasta con cárcel. Ay. Confianza no con cáncer porque están jugando con la salud de una gente. Es verdad que hay gente ignorante, personas ignorantes, que lo que, que quieren la cosa fácil y no se quieren vacunar porque ah, ni investigan lo de la vacuna, ni saben lo que es una vacuna. Que no, y que no, y que no, hasta para llevarle la contraria al gobierno. Hay gente tan frustrada con los partidos políticos que hasta para llevarle la contraria al gobierno no se quieren vacunar. Para que tengan una idea. Entonces, un director... Nacional del Gabinete de Salud Oiga eso Del Gabinete de Salud Involucrado en, en esta bajeza Boom. Eso Es algo vergonzoso Para los médicos Pienso yo Que tienen que orientar Y tienen que hablarle a sus pacientes que no están vacunados de que deben hacerlo por la salud si usted eh, es de lo que le busca la quinta pata del gato y quiere llevar la contra a la gente usted puede sumar los muertos antes de la vacuna y los muertos después de la vacuna y ya y si por la vacuna estamos nosotros <coughs> eh, estamos nosotros casi normal porque no estamos normal todavía usamos mascarilla pero estamos casi normal. Y es por la vacuna. Entonces, si usted aclamaba a Dios, porque aquí hay mucha gente que se convirtieron en la pandemia con miedo a la muerte, le oraba a Dios a que le mandara una vacuna, póngasela. Bueno, esta cuestión de esta falsificación, vamos a ver si está el documento ahí entero, porque esto es un documento parcial, ¿verdad? en Donde se vean los dos. Eh, abogado Pier, Pierna, no, ¿cómo es? Priena Almonte y Robinson Santos, este último que es director nacional del Gabinete de Salud, ¿eh? O sea, estamos hablando de un funcionario de, un funcionario de altísimo rango del gobierno que está en, una, en, en medio de eh, un, una comisión, un gabinete que está bregando con esta situación de la COVID-19, o sea que, eh, entonces, hay que tener mucho cuidado y el y las autoridades tienen que investigar bien sobre qué es esto, esta investigación. Eh, exactamente sobre, eh, eh, eh, se qué se investiga, porque se dice que es falsificación. Me parece que es de la tarjeta de la vacunación, pues sería lo último. Pero el gobierno tiene que, o sea, bueno, el gobierno no, porque esto no depende del gobierno. El ministerio público tiene que investigar bien y saber hacia dónde va esta investigación. ¿Qué, qué, qué hay? O sea, ¿quiénes están implicados? O sea, que no que no haya ramas por donde contar, por cortar. Entonces, a ver si el gobierno, pues, el, perdón, el gobierno no, por favor, la justicia, el ministerio público, pues, le mete mano a este caso, y vamos a ver con qué nos encontramos, y si, si este hombre está muy implicado, porque si no este hombre deberá renunciar del de el gabinete de salud, y cuidado, ¿eh? porque esto, como tú lo dices, Néstor, eh, no sería... Eh, no sería solo fianza, sería cárcel, porque se jugó con la vida de mucha gente. Claro, claro, se jugó con la vida de mucha gente. No, esto hay que investigarlo. No podemos, tú sabes, acusar personas sin, sin todavía salir. Son especulaciones lo que hay todavía. Entonces, como hay especulaciones, lo que hay que esperar es la, la información oficial. Ok, ¿eh? mira, tengo la información de que fue citado para servir como testigo okay. en una investigación de un hackeo de WhatsApp a una funcionaria del Ministerio de Salud. O sea, que testigo, que a ti te investiguen como testigo, no quieres, no, no quieres decir que te ver con el acto, simplemente un testigo. Exactamente. Esta es la información que tengo aquí ahora mismo del periódico Diario Libre. Eh, entonces, pues, dice aquí, eh, eh, la joven no es doctora, es periodista. Eh, Priena Almonte, eh, citados hoy por el Departamento de Falsificación e Investigaciones Especiales del Ministerio Público de Santiago. Eh, solamente acudió él y fue interrogado. Entonces ya, como él ha dicho, pues eh, ha solamente servido, eh, ha solamente fue para un eh, interrogatorio, todo normal, y salió por la misma puerta de donde entró. Entonces la, eh, la denuncia se fue puesta por la encargada del área 3 de salud pública, Carolina Natividad Núñez Marte, de que su WhatsApp había sido hackeado. Entonces pues ahí nos eh, mencionaron ahí, tuvieron que llamarlo para que fuera para allá a dar declaración así mismo así mismo, pero esperemos que todo se aclare bueno eso sería, sería como de mal gusto que lo culpa, culparan sí. o, no porque no se puede, ustedes siendo médico ¿en, ¿en quién vamos a creer entonces? así bueno, mismo bueno, mira, dice aquí dice aquí y cito siendo aproximadamente las 12 y 5 del 26 de octubre la denunciante mientras hacía uso de whatsapp, recibió Varios mensajes de parte de Robinson Santos, el que es eh, citado aquí, ¿verdad? Quien le informó que individuos desconocidos habían creado un WhatsApp a su nombre y su, su, y su foto de perfil, quienes han, con, quienes han contactado a varias personas relacionadas a su labor de médico, políticos y periodistas. La denunciante expresa que teme por su seguridad social, ya que desconocidos han pedido ayudas económicas a su nombre a varias personas. Ah, dice aquí también que la fiscal Santa Polanco sostuvo que Robinson Santos no se le hace ninguna acusación en el caso y que, como, como dijimos anteriormente, solamente fue eh, citado para que arroje luz en este caso. Parece que hay algo, eh, o sea, si es un hackeo de WhatsApp, entonces, porque porque hay algo ahí detrás, ¿eh? Porque un simple hackeo, dime tú, y, y más cuando es una funcionaria de salud. Entonces, ¿hay algo claro. ahí, eh? Claro. Guárdame ese equipo por allá, hágame favor. favor. traigo un equipo, guárdamelo ahí. Eh, peluche, mm, no grafi, lo más duro. No, Quiero Un saludo a nuestro hermano fotógrafo. Peluche, grafi, lo más duro, que otros no quieran aceptar ese meneo, el peluche. <risa> del equipito. <risa> no, peluche, sí es peluche. Sí, pero trajo uno. Oye, no me trajo uno. Peluche. Uno solo. Todo el mundo lo conoce, fue famoso por el aire del pueblo, porque Peluche siempre le guardaban cena en todos los barrios. <risa> en todos los barrios. Peluche lo último que llevó fue una vez, fue camarones. No, pero, pero, pero, pero, pero, pero, y los espaguetis con camarones. En todos los lados le guardaban. Eh, nosotros, llegó Peluche, el cajón lleno de comida. <coughs> y, y así y, tú, y tú hablas de se hizo famoso, mí? se hizo famoso. Y es muy amigo de Villalona también. Son un pana, ustedes debe... vean. No, no, eh, no, no, no, de trabajo. No, yo dejarlo estar ahí. Porque... Sí, de trabajo. Pero, <risa> no, no de, la puerta, ahí. De, de la puerta de Telenor Payano. No son nada. <risa> en el trabajo que son amigos. Ya ustedes saben, peluche grafi, el papi de las mujeres. Así es lo, pero así es amable. No digas que no.